Estamos haciendo una cobertura, eh, estamos haciendo conexión con uno de nuestros periodistas que están en la calle del departamento de prensa de Telenor, esta plataforma de noticias que es Teleoperadora del Nordeste de Telenor. Así es que ya está con nosotros Giovanni Paulino desde el Barrio Azul, según me dicen. Vamos a ver, adelante Giovanni. Buenos días. todo el mundo está en mi Muchísimas gracias. Me encuentro en el Barrio Azul, en este municipio de San Francisco de Macorís. El panorama que se vive en esta zona, en esta demarcación justamente, es totalmente preocupante y desolador. Residentes en esta zona continúan sacando agua desde la parte interior de sus viviendas. ajuares que han sido arrastrados por la crecida del río Jaya. Pasadas las 3 de la mañana, por los efectos de Isa, Cabe destacar y agregando a esta intervención que eh, los residentes muestran total descontento con las autoridades, pues dicen que siendo esta zona una de las más golpeadas en los, por los fenómenos naturales, ...se presentan y no buscan solución ante esta situación. Vamos nosotros a intentar conversar con algunos residentes que amanecieron prácticamente, y así lo podemos apreciar, sacando agua desde sus viviendas. Caballero, la situación... No, mire la situación que tenemos, bien. Nosotros siempre, cada vez que el río viene, tenemos este mismo problema. Lo que necesitamos es que el cínico nos mande un arresto, por lo menos, que, que nos saque un poco de lodo de río para allá, que lo, o sea, que nos lo envíe para allá, que vea es sacando agua, ya usted sabe. Algunas viviendas fueron arrastradas por las aguas y tal como pueden apreciar en el fondo, allá en las imágenes, ven el nivel que alcanzó el río Jaya en este espacio de Barrio Azul. Tenemos a otro joven que nos cuenta cómo, cómo fue la situación cuando las aguas le sorprendieron en el interior de sus viviendas. Y ven ustedes que ni siquiera podemos desplazarnos fácilmente para poder llevar las informaciones. La situación en esta No, esto es crítico. Esto es del tiempo, una vaina siempre que, que van a sacar a uno de aquí, cada vez que el río sube, entonces nunca hacen nada. nada más se van a de sí, decir, sí, nunca hacen nada. El llamado que le hace a las autoridades ante esta terrible situación. Ay ah, que tomen caite en el asunto neto y que pongan a uno por lo menos a vivir en un lugar digno porque mire, ya usted está viendo cómo está esto aquí. Pasadas las 4 de la tarde, en el día de ayer, estuvimos conversando con el director de la Defensa Civil, Juan Pablo Ainoa, hacía referencia a que habían establecido, activado unos 28 comités a nivel provincial para dar seguimiento. Mientras, a esa hora de ayer, aunque las aguas no eran persistentes como durante la madrugada y la noche, eh, se decía que los residentes decían que no habían sido trasladados a ninguna zona de refugio, a pesar de que habían habilitado el centro educativo en esta demarcación. Nosotros, como siempre, nos mantenemos llevando todas las incidencias y siguiendo paso a paso todo lo que acontece a raíz y al paso, luego del paso de Isaías en San Francisco de Macorís, en la provincia de Duarte y en el país. Bueno, gracias, Giovanni, por tu reportaje. La verdad es que la situación en el barrio azul está complicada, ¿verdad? Muy difícil. Ustedes han visto ahí, vieron el nivel del agua hasta donde sí. subió cuando eh, eh, Riley enfocó la pared. Ahí se nota la situación. Mire, mire, mire cómo está. Pero es la misma historia. Sí, sí, es la misma historia de siempre. Lo que estábamos comentando nosotros antes del reportaje de Giovanni. Mira, Entonces, mira eso. ¿Qué hacer? O sea. Sacar esos ciudadanos, no, pero a acabar romper, acabar con ese sector, con la comunidad, para que no entren nuevamente. O sea, ¿qué políticas de Estado bueno, se necesitan para ser, resolver realmente estas invasiones cercanas a los ríos? Porque es lo mismo todos los sí, años. Todo el tiempo. Muy bueno, terrible. la verdad que eh, uno no sabe a veces cómo, ni cómo, de cómo entrarle a situaciones como esa.